Hemos llegado a, al PTN que nos corresponde a nosotros en la vereda de Gallo. Para que esta paz tan anhelada sea posible y que lo que acordamos entre gobierno y FARC se cumpla. Empezamos a ver varias irregularidades o posibles incumplimientos o atrasos. Entonces nosotros pues aquí no hay nada que hacer, aquí lo que hay es que empacamos maleta y arrancamos. Y ochita, ochita, Vimos en esa creación de, de esas cooperativas muchas situaciones difíciles. Una cosa es la diligencia, en lo que tiene que ver manejar un grupo y ya lo, lo, lo, lo de la cooperativa pues, es un punto más complejo. La directiva se reúne, analiza, dependiendo las necesidades o las urgencias, analizamos nosotros, debatimos y finalmente ya la asamblea. Entonces lo que cuadramos, vamos a crear unos comités de trabajo. En el Miren que nosotros juntos podemos lograr muchas cosas. Nosotros siempre me hemos dicho, nosotros no vamos a depender de otro, nosotros dependemos de lo que nosotros mismos haga hagamos. Porque tenemos que ser autónomos y eso nos ayuda a ser más grandes, a, a ser más fuertes, a fortalecernos en, en, en nuestro territorio. Que no no armarnos ya, no armarnos, sino que buscar otras formas, otros mecanismos. Lucharé para que este proceso no, no se dañe. Aquí no es irnos solo, aquí es agarrarnos de la mano y fuímonos todos. Así es la única forma de resistir. Hay como fuego resplandeciente que en Mutata Este es un ray para mí, yo soy un estribillo, de esos que suenan duro, pero que nunca escribí yo. Lo escribió realmente, hay mucha gente que con acciones de paz...